Tenemos para que suene un poco ese acordeón. Mm. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, sí. En el río Paraná. Sí, tal cual. ¿No? Litoral. Tiene el barquito ahí pasando. Ah, bueno, el río Barquito, ¿qué Una canoita, una canoita de un pesquero. Vicentines, es usted? <risa> Tirate sí? barquito, yo... ¡Pata! reposera, pata. Estás, estaba llevando la soja para Paraguay para exportarla de allá y es exportarla dos veces ahí va, y ganar ahí un va. poco más de. Bueno, lo que estamos escuchando es Artula. Es turla, lo voy a decir bien, uh -huh. perdón. Natalio Turla es acordeonista. Acordeonista. Bueno, gracias, Rochi. Compositor y docente. Eh, bueno, es justamente del de li, litoral. Uh -huh. eh, y. Este fin de semana se van a estar presentando de modo virtual, ¿no? algo que han adoptado lo, los músicos, eh, en este caso también eh, la música local, tiene que a través de eh, las redes sociales, ahora le vamos a preguntar bien, eh, se va a presentar el dúo Esturla el dúo y Fregones, y amablemente nos atiende Natalio en esta mañana de Radio Estación Sur. Hola Natalio, buen día. Hola chicas y chicos, ¿cómo andan? Gracias por el espacio y por, por la difusión. Por favor, aquí Rochita y Rizo te saludamos. Bueno, ¿cómo, cómo estás? Eh, ¿Cómo vienen los preparativos para este fin de semana? Bien, la verdad que estamos presentando los temas de un disco que grabamos hace dos años, que se llama La Mañana de los Tajamares, composiciones propias, eh, literaleñas, instrumentales, y vamos a presentar temas nuevos con, con mi compañero, con Julián Fregonés en guitarra. Uh -huh. Y bueno, como para darle una mayor calidad de audio y de imagen, lo vamos a hacer del estudio Santa Espina, uh -huh. de, de Juan Pablo Espina, desde un estudio de grabación para tener un buen audio. Este, así que lo vamos a proyectar eh, a través de manera virtual a través de mi cuenta de facebook uh -huh. natalio esturla uh -huh. lo pueden el domingo a las 21 horas bien ¿sí? eh, natalio es la primera vez que se presentan así en eh, manera no sé cómo decir virtual, sí, virtual. 2.0 sí, sí, sí. no sé Sí, es la primera vez con algo más organizado. Yo hice como unos vivos en Instagram y en, y en Facebook cuando arrancó la, la pandemia. Y después participamos en Entre Ríos también de un evento virtual, tocando desde, desde acá. Pero bueno, sí, estamos eh, incursionando también con esta, estas modalidades que, bueno, son nuevas para todas uh -huh. todas. Uh -huh. eh, bueno, ¿Le modifica el sonido del acordeón a...? Ah, el, el 2.0, vos vos qué sentís, qué crees? I, imagino que es casi un dedo en la llaga lo que te estoy preguntando, pero pero para que nos cuentes un poquitito y también nos metemos un poquitito en el acordeón. mira yo creo que lo, que lo que puede complicar a veces es la conexión con el público a través de la sí. virtualidad. Entonces, sí. eh, eso es lo que es un desafío para las artistas y los artistas, eh, digamos, tratar de imaginarse esa conexión y, y poder llevar adelante su expresión de la mejor manera para que eso también, aún a través de la virtualidad, llegue a, a los receptores o a quienes están escuchando. Uh -huh. Siempre las, las vicisitudes con el sonido van variando también, a veces en los lugares que uno toca acústico a veces tampoco el sonido es óptimo, entonces eso... Es una variante que a veces no, no podemos manejar tampoco. Uh -huh. Han pasado varios músicos eh, por el Jorge Alorza aquí. Uh -huh. eh, y bueno, también eh, te conocemos bastante en, en el ámbito... En el ámbito popular. Popular, popular, popular exacto. Militario. exacto sí. eh, Pero que te quería preguntar, de los músicos que hemos visto nosotros, ¿siempre nos despierta curiosidad... Dos de los músicos, que tiene que ver justamente uh -huh. el fuelle, que es algo más arrabalero, más de la capital, si se quiere, y el acordeón, que no se aparecen en nada, que se confunden muchas veces. Sí. Pero, ¿cómo? Y, y en ambos casos, cuando preguntamos a quienes entrevistamos, eh, es herencia. ¿Cómo se aprende? Por herencia. Palabra más, palabra menos. ¿Cómo fue en el caso tuyo? ¿Por herencia? En parte sí, mi papá es bandoneonista. Yo Mira. elegí el, el acordeón, o, o bueno, en las circunstancias me pusieron con un acordeón y aprendí algo que me enseñó mi viejo muy poquito. Y después eh, estudié con cinco años con una profesora este, en Urdina Reyn. Así que bueno, pero muy, muy de chico. Y después uno también se va nutriendo de. De distintos géneros uh -huh. y abordando los, los géneros que más, más le gustan, porque el chamamé no se enseña, digamos, por partitura, sino que es de transmisión oral, la música literaleña y uno va construyendo su, su camino también a través de eso. como por, eh, no por partitura? Disculpe la, la ignorancia, ¿no, Natalio? Sí. <risa> claro, los géneros eh, populares como el chamamé, este... Los, los grandes compositores eran in, intuitivos, o sea, trabajaban más sobre el oído y sobre la práctica, no sobre la escritura. Y la composición se hacía como de otra manera, a partir de buscar motivos, repetirlos y tratar de, de recordarlos. Sí, eh, hay... No hay mucho material escrito y a veces también lo que está escrito es una referencia, digamos, es como los estándares de jazz que es solamente una, una referencia melódica claro, claro. y, y después la interpretación varía muchísimo de acuerdo al, al músico o a la música que lo hace. Sí, justamente eh, eh, por eso sí. en eso te quería, me, me, me meto ahí con el tema de la interpretación, porque la música popular y, y en particular eh, el chamamé, la música litoraleña, tiene mucho de esto, mucho de que parece que, no sé, como... Como que se transmite un sentimiento a través de, de, de los sonidos del litoral, de los acordeones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, lo que pasa es que la, la música, como otras disciplinas artísticas, eh, uno tiene que conectar con lo que hace emocionalmente, espiritualmente, y ahí es donde uno encuentra un, un lugar que, que potencia lo que está haciendo y que y que puede generar como una comunión o con, con el otro que también participa de la, del acto artístico, derecho artístico. Así que uno, los, los artistas, eh, estamos siempre buscando potenciar eso o esos espacios de, de trabajo artístico en donde uno eh, no es solamente un reproductor de una obra, un, de un tema, digamos, sino que trasciende eso. Uh -huh. Uh -huh. Por eso hay tantas formas de, de tocar y, y por eso a veces eh, no requiere, digamos, requiere la técnica, pero no no es que es, eh, no siempre lo virtuoso es lo que a uno lo emociona, digamos. Claro. Eh, claro. Uno se emociona de distintos lugares. Sí, también hay mucho intercambio entre los músicos populares. Eh, bueno, ustedes eh, participan justamente de, de lo que son los los encuentros de acordeonistas, pero eh, y en sí, bueno, todas la, las movidas eh, culturales que se generan, eh, hay, siempre hay como mucho intercambio, muchis, mucha solidaridad. ¿Has tenido en esta cuarentena el tiempo para encontrarte, para charlar con colegas músicos, músicas? Eh, sí, sí. yo participo ya hace varios años en un movimiento de, de, de músicas y músicos y artistas entrerrianos que se llama De Costa a Costa y de alguna manera en el encuentro de acordeonistas eh, que, hicimos, que hemos hecho acá con Mati de Loreto y Fede Aguirre eh, también le hemos tratado de dar esa impronta de, de, de reunirnos de la ronda musical, de ser todos en un plano más más de horizontalidad, más de igualdad, este, y la virtualidad, bueno, una de las ventajas ha sido restablecer o, o afianzar vínculos eh, con Entre Ríos, que bueno, uno está acá, pasan los años y, y va retomando más contactos con, con Entre Ríos, con Uruguay, con actividades de colectivos artísticos como Trama al Sur o participaciones en revistas de interés cultural como el Tren Zonal que bueno lo ha permitido esta, esta virtualidad, las reuniones por Zoom y las participaciones bueno a través de, de Internet. Uh -huh. Bueno, este domingo se van a estar presentando el dúo esturla eh, Fregonese, con Natalio estamos hablando. Natalio esturla Natalio, va a ser desde Facebook, va a ser a la gorra, ¿cómo es? O eh, quienes... Eh, ¿Aporten en Mercado Pago? ¿Van a tener un link? ¿Cómo, cómo sería la, la metodología para quienes eh, estamos eh, y queremos ver el, el espectáculo este domingo? Sí, el, el trabajo que, que presentamos, toda esta producción, eh, vamos a, a ofrecer como dos o tres eh, posibilidades de, de pago, una a través del CDU y otra a través de Mercado Pago, y vamos a también tener eh, distintos valores de 200 y 400 o 600 pesos uh -huh. para que el que bueno el que pueda o considere eh, pueda optar por alguna de esas opciones. Pero de todas uh -huh. maneras el concierto es abierto, es decir, no es que necesitas pagar para poder acceder a la, a la transmisión.